En el valle, el granjero en el valle, granjero en el valle, ay el granjero en el valle. Granjero lleva a la esposa, granjero lleva a la esposa, ay jauladero, el granjero lleva a la, la esposa. La mujer lleva al hijo, la mujer lleva al hijo, ay jauladero, la mujer lleva al hijo. El chico la niñera, el chico la niñera. Chico lleva la niñera, niñera la vaca, la niñera la vaca Ay, hola, baby, oh, la niñera lleva la vaca La vaca lleva el perro, la vaca lleva el perro Ay, hola, baby, oh, la vaca lleva el perro El perro lleva el gato, el perro lleva El gato a la rata, el gato a la rata. Ay hola el gato lleva a la rata. La rata lleva el queso, la rata lleva el queso. Ay hola la rata lleva el queso. El queso se queda solo, el queso se queda solo. Ay hola el queso se queda solo. 1 papa, 2 papas, 3 papas, 4 5 papas, 6 papas, 7 papas más 1, 2, 3, 4, 5, 6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 puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola tratas tazas y platos a tomar el té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 say Tu sopla y será La rama será...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 Estoy el otro.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 La favorita eres tú Muy especial esa eres tú Solo di ¿Por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 Botella verde le cinco botellas verdes colgando en la pared. Cinco botellas verdes colgando en la pared. Cinco botellas verdes colgando en la pared. Si hay una botella verde le ocurre caer, abre cuatro botellas verdes colgando en la pared.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 Y el pequeño Johnny Flynn que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 que recordar! <risas> mm -hmm. <risas> ¡Vamos todos ya al alberca a entrar! ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial!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 ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Yo? juego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 Comen insectos deliciosos, yum yum. Un asalto al agua donde está fresco y lindo ahora. Come insectos deliciosos, John John. Ella saltó al agua, donde está fresco y lindo ahora. No hay más ranas verdes. ¿Estás durmiendo, hermano John?